Ah, ¿quiénes son ustedes? Somos seres productos de tu imaginación que mm. nos acordamos de tu cumpleaños Bueno, no tenemos tiempo, así que elige Puedes llevarte a esta hermosa chica que será tu esposa Y se comportará como tu waifu mm. o moda china Sí, y también te sacará de Latinoamérica Otaku come guates. O oh, puedes cambiarla por lo que hay en esta caja. Mm. Una cuerpo que me va a amar para toda la vida. Me saca de Latinoamérica la caja. ¿Qué es esto? ¿Y ¿Eh? esta caja? Te digo una caja. Ah. ¿Cuál caja? Esta. Voy a hacer un boxing. A ver, confundí viene la casa Algunos centímetros más tarde. Bueno, como siempre me quedé sin espacio donde grabar y sin que esta malita luz del sol llegue hacia mi cara Así que, haremos esto en aire libre Y las tijeras Las tijeras no sé si papel contact, esto lo sale en un próximo tutorial de. Bueno, en un tutorial o sea... Ay, no, no puede ser. Okay, corte, corte. <susurra> Después de creo que media hora de batallar con el Sint solo con las uñas que a la justa tengo, pues. pude abrir la caja recién porque recién acaba de abrir esto Y con las uñas y bueno veamos que esto va a ser un poco difícil porque tengo que a la vez ya está más grave de caer bien lo que hay aquí es un pedazo de bolsa al parecer para allá y ahora damos lo que tiene esta... Oye. No sé de esto. Joder, qué hermoso. Qué hermosa figura, en serio. Muy bien. Al final y al cabo lo que hice fue hacer que unos días hice una compra por internet y justamente compré esta figura que está a un buen precio y es la obviamente es astolfo de Fit Apócrifa vamos a ver si enfoca la cámara ahí donde está ah, a ver. ahí está la cámara enfoca por favor enfoca al hermoso astolfo yeah. y obviamente esto lo compré a través de una página de internet por Facebook, obviamente, ya les haré un tutorial en un futuro de cómo comprar figuras a un buen precio a través de internet, o bueno, a través de páginas de Facebook. Así que bueno, es la primera vez que tengo una figura de un tarapo, por decirlo así, en mi colección, obviamente allá está mi colección de figuras, tengo algunas bueno y pues qué puedo decir realmente me sin base así que es uno de las sería este una de las desventajas pues pero al menos me costó para ya la base es lo de menos para mí sí es lo de menos y pues me cuento esta figura de verdad está, está bien detallado, joder. O sea, está detallado no, no da ninguna imperfección por ahora no hay ningún detalle pero me parece bien la figura está muy bonito y no, no voy a hacer ciertas cosas que ya todos deben saber Y bueno. Ah, calma. Ah, mal se en serio. En este calor es difícil grabar con una máscara. Porque, en serio, te... Te sufoca demasiado la cara y quema. Quema horrible. ¿No es así hasta el Coño, no me enfoca. Bien. En serio, es... Es, es muy fregado grabar en... Y obviamente en esta temporada de verano, este el verano Mierda. y bueno ahí está bueno ahí está el resto de mis judas ahí las anime y el resto. y este amiguito se vaya acá es difícil yes ves no es tan difícil después de todo y bueno sin nada más que decirles simplemente les invito que se suscriban a mi canal Denle like, compartan, y pues eso, todo lo, todo lo que deben hacer, y ya saben, dejen sus preguntas para el preguntas y respuestas del canal. Y bueno, sin nada más que decirles, me despido con ustedes, sayonara, bye. Eso es lo que decía Les quiero dar con mi sorpresa. Bueno.